al menos yo hago así, al menos en el Moodle de agronomía ves acá tenés, te vas y creas una nueva acá, ves aparece el signo más no en todos los Moodle está esto, ¿eh? depende de la versión está en otro lado y ahí creas una nueva, ves, le puso el tema y la editás, vamos a cambiarle el nombre para reconocerla fácilmente personalizar el nombre y le ponemos el tuyo, Fabián Supongamos que ves acá dice nivel, normal como una pestaña primer nivel o hija de la pestaña anterior. Solo te la deja poner como una subpestaña de la pestaña anterior. ¿tá? Entonces vamos a grabarla primero como eso, porque si no la va a poner como subpestaña de la anterior. ve que está acá, entonces ahora vamos a correrla a donde vos la querés poner como subpestaña. Suponete que acá te explica cliquear adelante y atrás, la voy a poner acá. Cronograma, pincho cronograma, me lo va a mandar. Eh, por ejemplo la quiero como su pestaña de cronograma, entonces voy a objetivo pincho objetivo, creo que ahí me la pone atrás de cronograma ves ahí apareció, cronograma Fabián, entonces ahora pincho esta y ahora vuelvo a editarla le pongo editar y ahí le voy a pedir que la ponga como sub de la anterior acá, hoja hija de la pestaña anterior agrego ¿tá? Y ahí está, ves que desapareció cronograma, este, desapareció de ahí, pero está dentro de cronograma. En cronograma te crea, entonces dos subpestañas, inicio y Fabián Una vez que la creaste, ahí le tenés que poner, creo que las restricciones del grupo. Si no, a ver, déjame ver, pero en algún lado restricciones de acceso. Ahí lo pones como el grupo, para que la veas tu grupo nada más. Bueno, espero que eso te haya servido o te dé algo. Chao, hasta luego.